a su canal prevideo. El día de hoy les estaré mostrando cómo podemos insertar tablas en PowerPoint. Para eso voy a agregar un pequeño título aquí. Sería casitas. De mi barrio". Bien. ese es el título que voy a tener. Subir un poquito más. Luego de eso voy a hacer lo siguiente. Voy a la barra de herramientas en la parte superior y le daré donde dice insertar aquí pulsaré verdad me abrió una ventana nueva ahora iré aquí donde dice tabla y pulsaré también ven aquí me salió un pequeño cuadro un pequeño recuadro o ventana en la que puedo insertar cada cada cuadrito de eso lo puedo insertar ya sea como fila o columna las filas son estos cuadritos que están aquí ven estos, estos que están aquí esas son las filas Y las columnas son estas que están aquí Estas que, están, que van ahí Una columna, bien Entonces yo solamente voy a estar usando Voy a usar tres columnas Que serían una, dos Estas tres de arriba Y voy a usar por lo menos también Tres filas para hacer el ejemplo un poquito más bien. Serían las primeras tres filas Vamos a usar cuatro por el título. Selecciono, bien, no tengo que hacer nada, no tengo que pulsar nada, simplemente me posiciono sobre la cantidad de cuadros, o sea, de filas y columnas que deseo e inmediatamente se va a poner rojo. Cuando ya termino de seleccionar, le daré a Enter y mi cuadro o mi tabla quedará ya lista. Así es como se ven, ¿ven? Tiene una, dos, tres columnas y tiene una, dos, tres y cuatro filas que fueron las que agregué Bien, ahora nos salió este cuadro que está aquí Que son el estilo de tabla Si este estilo no me gusta, yo puedo cambiarlo Voy aquí, a esta flechita le doy Y me abro, me abre un menú Puedo cambiarlo por cualquiera de estas tablas que tengo aquí bueno, Voy a ponerla un poco más dinámica, dinámica La pondré de este color Miren, inmediatamente, automáticamente cambió. Entonces vamos a agregar el contenido. Me posiciono sobre un cuadro en el que quiero editar, que sería este, el primer cuadro. Le voy a poner cantidad. Cantidad. Le voy a posicionar sobre otro y voy a poner color, por ejemplo. En el otro pondré tamaño. Tamaño. Bien. Entonces, en la cantidad vamos a poner 28, 45, 80, por ejemplo. En el color, pondremos verde, pondremos, perdón, pondremos verde, pondremos azul, pondremos rosa. Y en el tamaño pondremos grande, mediano y medio. Y pequeño. Bien. Esos tres. Ya ahí tenemos nuestro cuadro, ¿verdad? Vamos a bajar aquí. Bien, ya ahí tenemos nuestro cuadro. déjeme desaparecer el que está abajo. Porque no, no nos va a ayudar en nada. Ya tenemos nuestro cuadro. Podemos eh, ampliarlo nos posicionamos en la esquina cuando aparece esta señal así de doble flecha entonces podemos ampliarlo podemos expandirlo hacia un lado hacia el otro hacia arriba o hacia abajo Bien. vamos a escribir todo esto lo vamos a centralizar para eso iremos a la barra de... seleccionamos primero todo verdad ya está en azul iremos a la barra de herramientas miren aquí y aquí le daremos a este icono que es para centralizar el texto. Todos nuestros textos están centralizados. Si queremos cambiar el tamaño, la forma, bien, todo lo podemos hacer. Si queremos agregar más cuadros, por ejemplo, queremos agregar más cuadros, simplemente vamos nuevamente donde dice insertar. Luego de aquí, miren, nos aparecerá la tabla nuevamente y podemos agregar otro cuadro, ven. Toda esta opción de ustedes, la cantidad de cuatro que necesiten, toda esta opción de ustedes. Eh, hasta aquí ha llegado el tutorial de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido. No olviden suscribirse a mi canal. Es totalmente gratis y con esto me ayuda a seguir creando contenidos para ti. Déjame tus comentarios diciéndome qué te pareció el vídeo y de qué tema quieres que, quieres que trate en el próximo tutorial. Hasta un próximo video. Bye, bye.